Pepe. ¿Ya listos? A darle. Vientos. Todo eh, listo. Listo. ¿De qué equipo son? Los han confundido. A ah, huevo. <ríe> Pérez. Oye, güey, Dios del Internet. ¿Por ¿Qué te pusiste no? que sí te de tu talla, güey? En todas las semanas. la agarré en oferta. Cállate, ¿Qué? Marrano. No seas grosero. Cállate, no seas querido. grosero. No voy a grabar mi detrás de cámara el video, escorpión. No me veas, pendejoquito. Yo cuál ¿Qué me invitó aquí. ¿Me regalas una foto estoy estoy ¿Ya estás grabando? Dale. Bien, bien buena, ¿no? Ahora sí, ahora a ver tira la luna como sí, centro, centro bueno. otra pero centro. En a ver, tírate la luna como grande. centro. Bailando. ¡Viva México! escorpiones hoy si sí quisiera ser el escorpión dorado al chile para besarme a todas esas Sí, sí, sí, eso, muy bien. eso muy bien. École. Así, así así pero brincando brincando brincando brincando brincando por pinche, va a quedar acá, Gavi. Ese güey no podemos estar aquí. Ya la estoy viendo ayer 24 veces. ¡Todos porque ese güey. güey, todos a este güey. Sí, yo, yo. No, pero no así de mano, te mando. Hazlo, de poco a Oye, pero ¿por qué todos? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Primer poste! <Chacelo>. Remata, remata. ¡Ah! <ríe> <ríe> otra otra Braga, en esta sí sale ya güey venga ya. ahí está, ahí está. La metemos, güey. y y este y vienen a festejar conmigo Sí. sí. Pero, sí metes, ¿eh, la... bueno, bueno, pero si la metes güey pero si la metes si la metes nos regala la comida Túmeme. tres tres, tres dos uno Tómalo, ¡En la meta! ¡No, dos, tres! Oh, oh, Bol... Tres, dos, acción ¡Ey! Vame, vame Ya me cambió de Hala otra vez, güey Esto va a ser brincando, listo Tres, dos, acción ¡Oe, ¡Limpiate el culo con esa tarjeta, hijo de tu puta madre! ¿Voy? ¡Tres! ¡Tú eran abortados! ¡Tres, dos, acción! México, México, México, México, México. ¡Mé gol! Va. Yo estoy grabando, güey. Ese es el centro. ¿Salimos, güey? ¿O qué? Es Movimiento y cuentas tres, dos para que él tenga tiempo de brincar y verse, mamón. ¿Off? Vale. ¡Tres, dos, uno! Una, dos, tres, no, otra vez, otra vez. Es que la lección es así como es. No, no es que la No, más atrás, más atrás, atrás. uno por uno. Nos aquí con va tirando, ya la Chris la fuerte. Y como que Tú dices Kenny. ¿Ya? Venga. ¿Sí, cierrense tantito, güey, porque... Ahí, ahí estás, perfecto. Voy. Tres, dos, acción. Venga, otra vez. La... ¿Sí? ¿Eh? A Va. Tres, dos, acción. otra vez, otra vez. ¿Por qué no le salió esto? Porque no cubrieron bien. Tres, dos, acción. Voy. Tú sigue así porque va a ser una barrida, ¿verdad? Vale. Voy. 3, 2, acción. Oh. Bien, Hola, otra. Gracias. Otra rodilla, digo, otra madre. 3, 2, acción. Uh, tres. <laughs> una, <laughs> ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Venga, ¡Prenda blanca! Oh, oh,